Los muros cortina en Revit son una herramienta más potente de lo que pensamos inicialmente y podemos hacer cosas muy interesantes con ella como convertir algunos de estos paneles de vidrio en lamas inclinadas. De hecho es más fácil de lo que crees y en este video te voy a mostrar cómo lo podemos hacer sin importar la versión de Revit, así que vamos a darle. Aquí tengo mi muro cortina feo y aburrido que quiero personalizar un poco más. Para empezar, si nos acercamos a cualquier panel del muro y presionamos tabulador en el teclado, podemos seleccionar cada panel de forma individual, cosa que probablemente ya sabías. La cosa está en que podemos seleccionar que uno de estos paneles sea otro muro cortina, es decir, que es un muro cortina dentro de otro. Entonces el asunto se reduce a crear una nueva tipología de muro cortina cuyos montantes horizontales sean las lomas. Así de fácil. Bueno, de ahora en adelante lo voy a seguir diciendo perfiles a los montantes porque montante, eso suena muy feo. Bueno, primero creemos la nueva tipología de muro cortina duplicando la existente y dándole un nombre que tenga sentido, como panel de lamas inclinadas o algo por el estilo. Ahora sí, podemos asignar esta nueva tipología a los paneles de nuestro muro cortina base. Como ves, los paneles ahora tienen doble perfil. Esto es básicamente porque un perfil es el del muro base y el otro perfil es el de la nueva tipología que acabamos de crear. El perfil del borde de la nueva tipología del muro no nos sirve. Entonces vamos a quitarlo. Y a dejar únicamente el perfil interior horizontal si aplicamos nos dice que hay perfiles que se deben eliminar porque ya no corresponden con la configuración cosa que aceptamos y ya se desaparecieron los perfiles dobles sin embargo aún no vemos los perfiles horizontales y es básicamente por la regla de colocación de la rejilla horizontal en el muro cortina eso lo podemos configurar desde aquí entonces podemos decir que queremos un perfil horizontal espaciado con una distancia fija y esa distancia van a ser 3 centímetros por ejemplo muy bien, con eso nos queda algo por el estilo. Hay están los perfiles que sirven como lamas, pero están muy grandes básicamente porque el perfil que estamos usando es rectangular y de 3 centímetros. Es demasiado grande para lo que necesitamos. En este punto entonces debemos de crear un nuevo perfil y hacer que nos aparezca aquí. Para eso aceptamos y en el navegador de proyectos buscamos la categoría montantes de muro cortina para crear una nueva tipología de perfiles rectangulares. Se puede llamar lama inclinada por ejemplo. Volvemos a la tipología que creamos del panel de lamas inclinadas y asignamos ese nuevo perfil que creamos a nuestros perfiles horizontales. Aquí está. Muy bien. La diferencia es completa, pero aún no nos sirve porque no hemos configurado ese nuevo perfil de lama inclinada. Entonces abramos nuevamente las propiedades del perfil que acabamos de crear. Ok, los valores dependen de las lamas que estemos utilizando. Pues yo la verdad no tengo nada como referencia, entonces voy a poner algunos valores para que sea más o menos aceptable lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la longitud del perfil en el sentido perpendicular al muro pueden ser 2 centímetros, que es como un centímetro menos que el perfil principal. Y el espesor como tal pueden ser unos 2 milímetros, entonces podemos poner un milímetro para un lado y el otro para el otro. Así nos queda centrado en la rejilla horizontal del muro cortina. Ahora sí que tiene mucho más sentido. El ángulo pueden ser unos 60 grados y el material aluminio para que coincida con el material de los perfiles principales. Muy bien, solo nos falta una cosa y es que se ve un poco raro el panel de lamas Eso es básicamente porque por defecto Revit siempre crea el muro cortina con paneles de vidrio Por lo que debemos de indicar que es un panel vacío y que solamente tiene los perfiles horizontales Para eso debemos volver a la tipología de panel de lamas inclinadas Y en el panel de muro cortina cambiarlo por uno vacío Así de sencillo Ahora sí, ahí está Esto es un detalle muy interesante para los proyectos y que es mucho más fácil de implementar de lo que parece